Pero aprovechando el viajecito, no se meta usted con el conductor más rudo de la televisión, si no le va a pasar lo que a los luchadores, no digo más, vamos a ver la venganza de Rolando gracias a mi guarura y al lobo del aire que me ayudaron. Cuidado. Bueno, pues ya como vieron, aquí realmente pasan cosas extrañas, ya lo vivieron. Sí, ya a, mí me, a mí me gustaría, no sé, ir a la, como les comentó. A la parte más oscura del panteón Porque ahí también suceden cosas extrañas Oye, pero de ahí se va a sentir igual Lo mismo sí. que la, Mira, vamos, la decisión, esto, que esto Que va esto, aumentando vamos, más, eh, esto, es, eh, más tenso. esto es Haz de cuenta que no hay nada preparado en, en las investigaciones Como puede suscitar algo Como no puede salir nada Así que vamos de una sí, vez me siento pues yo me yo más rápido bueno. para que esto a... ¿Qué onda? A ver, no. tú lo miraste. No. quién está, ¿Está Es pues que no. Manches, Pero tú, manches, tú no. grabándolo. Pero tú venías grabando no hey, hey, tranquilo, tranquilo, esto es favor? una broma o qué? No, no, no, espérame tranquilo Es una broma. Está bromeando. ¿Está bromeando Mira, mi serio. No. Sí, yo no vengo para jugar, yo los invité de buena manera. No, no es, esta es una sección Aquí estaba, aquí está, nosotros. Mira, a mí no me vengan con jugarretas. Por favor Corzalo. Esto es cosa Ey. seria. ¿Tú estás güey. viendo? Que, por favor. Pero, pero yo tú no, no estás, está grabando, estás grabando. Tú veníamos antes de ¿No viste, no, no, de haberlo güey. visto? Porque tampoco nos no, que, se, no nos como caballeros. sección seria. Mi sección es seria. Yo no vengo a Por eso venimos. Es que no, no. le damos a esto. No, no No, no es una, una cosa, no de vale la, ch la ch a ver la me me vale. a ver como que eh, pues, y ah, a la ah, ah, no, si es que ah, son, a la que la a ver a ver vamos a ver la a ver vamos a ver la a ver la ver la a es a ver la a ver vamos a ver la a ver a ver Vamos a seguir buscando, hombre. ¡Corsario! Para acá se ve algo. Parece que sí. ¡Corsario! ¡Corsario! ¿Quién sería? ¡Corsario! ¡Corsario! ¡Corsario! ¡Corsario! ¡Corsario! Acá se ve algo. ¡Corsario! ¡Ay, ¡Ah, pero... oh, ¡Ay, Espérate. ¡Corsario! ¡Corsario! ¿Ahí estás? De aquí! ¡Corsario! De aquí! ¿Cómo abrimos el ¡Sácalame! ¡Oye, p***! ¡Corsario! ¡Se me está acabando el aire! ¡Se me está acabando el aire! P... ¿Quién te hizo esto? ¡Se me está acabando el aire! ¡Corsario! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sácame de aquí! ¡Hijo de la ¡De aquí! ¡Corsario! Compañero! ¡Corsario! ¡Estírala de acá, compañero! ¡Se me está acabando el aire! ¡Estírale de acá! ¡Taca! No se abre. No se abre esta m*****! De aquí, compañero. De aquí. No, compañero. ¡Cosario! No m*****! ¿Qué le hicieron? ¿Qué es, que te ¿Qué le hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Le m vamos a partir te hiciste? ¡No no, ¡No! ¡No no, No, compañero. Corsario. No. No, compañero. Corsario, reacciona, hiciste? Corsario. Compañero. Compañero. No m el negro. No. M ¿Qué está pasando aquí? No, no. M Pero quizás esto lo va a pagar. ¡Corsario! ¡Compañero! ¡Compañero! Que p*** No Compañero, ¡despierta! Siniestro, te dije, te dije que no te metieras, pero aquí estás, mírate. ¡Suéltame! Llévalo, guarura, llévalo. Sin te dije, pues, te dije, enciérralo, Guarura, enciérralo, y de siniestro ya no quedó nada. Pues Adrián, te tengo una sorpresita. Ahí te dejo con el auditorio. A toda la gente que nos está viendo, esto no se ha acabado, ¿eh? Felicitaciones para todos. Oigan, fue en serio. Que alguien lo siga, ¿no? Porque pues con eso de que anda muy agresivo con los luchadores, no sabemos qué pase. A ver, por favor, una cámara para allá a la puerta. Rolando está haciendo algo. No, no, Por no, favor. Es que los luchadores se están metiendo. Ay. acá, hay, van, hay, acá van. viene. Orlando, ¿no has, ¿no has terminado tu venganza o qué pues? No, no, señores, no, no hemos terminado la venganza. ¿Quieren que aventemos este pedazo de excremento por el cerro? ¡Digan sí, señor! El que quiera que lo aventemos por el cerro, diga sí, señor! Te fregaste, Ey, ey. ¡Oye! Alejandra, por favor, una cámara que siga rolando. Yo no sé si esto... A ver, por favor, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Pero desde luego que está aquí, está saliendo apenas de las oficinas de Canal 12. Por favor, Alejandra, ustedes que nos están viendo, quédense. Vamos a mandar una cámara, por favor, para que nos estén informando qué es lo que está pasando allá afuera con este... Por allá, por allá, por allá, se fue. Vamos a ver qué es lo que está pasando porque ahí va Cristian con la cámara, por favor. A ver cuánto podemos tener de imágenes. Pues señores, va todo el equipo del programa, Judith, Rolando. A ver Alejandra, si podemos tener contacto todavía con Rolando, no sé este, qué esté pasando, la verdad es que necesitamos que una cámara lo siga, este y pues bueno, mientras les parece, si mandamos los saludos, mientras de que una cámara nos dice qué más está pasando. Por, por cierto, los invitamos al casting de la película, por favor, tienen que presentarse este próximo 31 de enero, por favor, en las, en las instalaciones del Hotel este, Vizcaya. Aprovechen, es una oportunidad para que trabajen en una producción pues muy grande como es la película de Dragon Ball. Tenemos aquí saludos para Rolando que él anda tan bélico y tiene saludos de parte de una admiradora de la maderera que en vivo se ve más guapo, señores, ¿ustedes, ¿ustedes les creen? Pues bueno, eso es lo que dice la admiradora de Rolando. Tenemos también ya los nombres de los ocho ganadores de los cócteles. Este, menciono a Sandra Espinosa, a Blanquestela Cosio, a Luis Alberto Vega, desde luego saludo, a eh, Adrián Díaz, a María del Carmen Ramírez, a Raúl López y también tenemos por acá a Gabriela Ruiz y a Guillermo eh, Fernández. Tengo aquí también, mientras. Ya, ya hay enlace. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, por favor. Hay que hablarle, ¿no? Ni siquiera lo llevamos aquí en el taxi. No, güey, no lo muevan, güey. No mames. Lo tenemos que llevar en el, en el háblale, taxi. Háblale, háblale, ¿no? háblale. Pero hay que llevarlo en el taxi. Bueno, sí aquí un herido.